Bueno, resulta que llegó Shamir Álvarez y dijo, señores, se acabó Papá. su de estéreo, ¿no? Aquí Vamos con los que saben. <risa> con los de Rolling Stone. ¿Qué tal, ese? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. Buen día, gringo. Shamil, un gusto. Como siempre, un placer estar aquí lo presente. Mismo. Bien. Bien, eh, con mucho material. Hoy sí, hemos... Sí. Hoy dejamos el fútbol de lado, ¿no? Bien. Como habíamos prometido ayer. Bien hecho, bien hecho. Pero sí vamos a comentar al final del segmento, gringo, lo que usted anticipaba, de que se está complicando la federación con el tema de poder resolver... Lo que se avecina en Santa Cruz y también en Potosí, le cuento que hoy también hay algunas movilizaciones, ¿no? En Potosí se juega hoy un partido nacional en a Universitario de Sucre. Eh... Habrán algunos bloqueos en aquella ciudad, no sé cómo se estará resolviendo este tema, vamos a averiguar durante la mañana, pero los problemas en el fútbol, como siempre, están todos los días. ¿no? Claro, recordemos, Potosí no tiene aeropuerto en este momento, no opera <coughs> su aeropuerto y el, la dificultad es que si te vas a Sucre, tienes que hacer Sucre-Potosí y está bloqueado. Si te vas por tierra, ¿con quién juega? Nacional, Nacional con, con el... Universitario de Sucre, justo con Universitario ah, entonces, de Sucre no, pues, que se traslada no vía forma, terrestre. no hay forma. Así Ay, es. por, están bloqueando San Antonio, Así que es, es justamente lo, donde está el, el, el puesto de ingreso, diríamos, el peaje, Perfecto. por decirlo de una manera, para ingresar a la, sí. a, a la ciudad de Potosí. Complicado. Bueno, se avecinan días difíciles para, para el fútbol, pero... Vamos a hablar de otra cosa. Sí, dicho. hoy vamos a hablar del campeonato clasificatorio de voleibol. ¿Se acuerda que la semana pasada, según Sudamericano, con una expectativa espectacular y gran asistencia de público al Julio Borelli y Viterito? Ahora se está jugando un torneo realizado por la Federación Boliviana de Voleibol. Es un campeonato clasificatorio. Esto es, para que entienda la gente gringo, esto es como la Copa Simón Bolívar. Correcto. Equipos que están intentando llegar a la primera Correcto. y se está realizando este torneo donde participan equipos de Santa eh, un equipo de Santa Cruz, Potosí, Chuquisaca. ¿Cómo se llaman los equipos? ¿Tienen los nombres? Sí, este, por ejemplo, es el partido entre Dinamo de Chuquisaca frente a Nimbles de Cochabamba. Este partido lo ganó por 3 a 1. Eh, Dinamo, que es uno de los clubes más representativos de chuquisaca 3 a 1 la victoria, en horas previas a las 2 de la tarde había comenzado otro compromiso entre Humacas de Santa Cruz, que venció a Lupita de Potosí por eh, 3-1. Eh, sets a dos. Lupita, Lupita es un nombre tradicional del voleibol, ¿no? El voleibol en potas, como sí. lo es, Como lo es el, el equipo Dinamo, ¿no? De Sucre. Son Exacto. equipos tradicionales, Son... que ahora están jugando en la segunda, diríamos, ¿no? Quieren volver a la liga, Así a, a la te, te cuento que en Sucre, sí. por ejemplo, habría, había un gran inconveniente con Dinamo, porque la dirigencia, el, el presidente de la asociación departamental, tenía una intención de, de hacer desaparecer al equipo por problemas, porque eh, habían exigido... Eh, ...transparencia en su gestión, Caramba. exigieron de que los equipos que representan tengan las mismas opciones todos y bueno, usted sabe gringo cómo es la dirigencia, si la dirigencia del fútbol tiene tantas complicaciones, imagínese es la dirigencia de otras disciplinas que son más descuidadas, que Me no con... tienen tanta cobertura, que no se les cuestiona, entonces ahí la, a veces... Eh, estos manejos discrecionales son superiores a los del fútbol. De ¿no? Hablando del rectángulo, una vez más, eh, que ¿hay partidos hoy? ¿Cómo sigue la sí, fecha? A ver, está? los resultados de ayer le vuelvo a reiterar, gringo, Humacas que venció a uh, Lupita por 3 a 2. En el segundo partido, Dinamo de Chuquisaca superó a Nimbles de Cochabamba por 3 a 1. Y en horas de la noche, a partir de las 10 de la noche, eh, jugó Olympic. Frente a 10 de febrero. ¿Por qué digo 10 de la noche? Es que los dos primeros partidos, uno se extendió hasta el quinto set, 3 a 2. Uy. El otro fue 4 sets de 3, eh, 3 a 1, uno, la victoria de Dinamo, y luego Olympic que consiguió su segunda victoria. con Olympic su... de Cochabamba, ¿no? Eh, no, de La Paz, es de La Paz. Ah, Olympic de La Paz. Olympic de oh, La Paz, no, la Paz venció sin complicaciones a 10 de febrero de Oruro por la cuenta de 3 sets a 0. Eso estas son las imágenes. Olympic de Bolí, yo me acuerdo, era siempre Cochabamba, ¿no? Había oído Olympic de la Paz. Claro, ah, por supuesto, aquí había un club de fútbol, Olympic, no sé si tú tienes la referencia. No, no lo recuerdo. Que era de la zona de San Pedro, ¿no? Eh, ¿Tú conociste la Plaza de Toros? No, no, no. En San Pedro, no, había no. una Plaza de Toros, que era justamente la Plaza de Toros Olympic, así se llamaba. Y eh, estaba enclavada en la zona de San Pedro, mm -hmm. y de allí justamente salió el equipo. ¿no? Eh, recuerdo Paco Palazuelos era la figura. no Así como, qué sé yo, por decirte, en Bolívar recordarán, qué sé yo, a Carlos Borja, ¿no es cierto? Los Tigres recordarán a Altano Fontana, o quizás, no sé, algún otro jugador así destacadísimo. Bueno, el caso del Olympic de San Pedro era Paco Palazuelos, ¿sí? así se llama, un jugadorazo. sí Y los Palazuelos eran los dueños de la, de la, de la Plaza de Toros. Había corridas de toros aquí, Xamira, tú... aunque tú no creas. ¿Sí? ¿Sí? Yo iba a corridas de toros en Callapa. Claro, obviamente. Primero. En las fiestas populares, Claro, como ¿no? vivía en Villa Armonía, claro. pasábamos Cupini y a claro. Callapa ahí se daba eso. Pero, pero ahí es corrida de gente, ¿no? También, de... <risa> <risa> También ¿no? Cuando no se controlaba mucho. Bien, Buenísimo. vamos a escuchar la palabra de los protagonistas, las chicas, eh, las declaraciones de las jugadoras de Olympic... Eh, que claro, consiguieron una victoria interesante frente a 10 de febrero. Esto es lo que dijeron después de la victoria por 13 a 0. A ver, la modalidad es eh, eh, en, esta, en este campeonato clasificatorio, todos contra todos. Es eh, una fase única y asciende el campeón para poder jugar el, el campeonato de la Liga Superior en el mes de diciembre. diciembre. ¿Dónde será ese torneo? Sí, el torneo de las damas femeninas va a ser acá en La Paz. Ah, qué bien, sí, qué bien, qué bien. Entonces hay cinco clubes que están en la liga y entonces se va a completar a seis clubes con el campeón de este campeonato clasificatorio. Le invitamos al público amante del voleibol acá en La Paz para que venga a ver el torneo clasificatorio a la Liga Superior, son excelentes partidos, vengan a apoyar a los equipos de su preferencia. Bien, muchas gracias. gracias. Gracias. Bien, ahí estaba entonces qué el buena. delegado. Eh, nos dice qué buena. Discúlpame. Qué qué... A la Liga Superior que se va a jugar en diciembre, Juan. Ya. La buena noticia es que también se va a jugar acá en la Ciudad de La Paz. Ya. Entonces vamos a estar expectantes porque ese torneo también Va a concitar la atención de propios y extraños. Ya. Vamos a tratar. Qué buena, espérame. Bien, ahí está, ayer estábamos haciendo la transmisión. En el programa de la noche que tenemos de 22 horas a 00 horas, ahí lo escuchábamos también a Marcos Arabia, quien nos acompaña Qué en buen. el programa Mater, así que estaremos toda la semana haciendo la cobertura. Lo escuchábamos al delegado Exactamente. de la Federación Boliviana de Voleibol, quien nos indicaba que este es un campeonato de formato todos contra todos, el que mayor puntaje acumule al final de todas las jornadas, pues estará clasificando a la primera división del voleibol. Eh, que se va a disputar el mes de diciembre Excelente, ahora sí tenemos a las jugadoras Ahora sí, estaban un poco extrañas las jugadoras ¿no? Sí. <ríe> Bien, vamos con las jugadoras Lo que dijeron después del partido Bueno, realmente es un equipo súper lindo Como se puede ver, todas somos unidas O sea, somos una familia más pero Bueno, sí, de la mano de Dios, obviamente Y esperemos que sea favorable para nosotras Pero siempre sí desmerecer al otro equipo ¿Quién victoria, eh, siempre a mis papás, que han estado apoyándome desde siempre. Y obviamente a mis personas queridas y a que me están viendo igual desde Cochabamba. Estoy sí, bastante complicado, la verdad, pero entramos con ganas, con garra, con humildad como equipo. Y yo pienso que hicimos un buen papel y estamos felices también. No podemos eh, bajar los ánimos por una derrota. Claro, hay chances. Eh, estamos Vamos a seguir preparándonos con entrenamientos. No importa la derrota. Yo siempre digo, se gana o se gana experiencia. No, eh, soy un refuerzo. Vengo del departamento de Botrasil, de Turquía. Bien, ahí está entonces, en el coliseo cerrado. Sí. Eh, 15 la bolivianos la entrada, gringo. Buenísimo. Así una, que pedí a la gente que apoye, ¿no? ¿Cómo ¿Qué? no? ¿Cómo no? Hoy continúa entonces la fecha. Hoy, hoy continúa Desde, la jornada. Dijiste las Desde las 4 de, la de la tarde. Sí, a ver, aquí tenemos el fixture. Eh, Dinamo de Chuquisaca va a enfrentar a 10 de febrero de Oruro. ¿Ya? Esto a las 4 eh, de la tarde. A las 6 de la tarde, Nimbles de Cochabamba frente a Lupita de Potosí. Y a las 8 de la noche, Humacas de Santa Cruz enfrenta a Olympic de La Paz. Esos tres cual? partidos. Bien. Son esos seis equipos los que seis disputan Seis equipos el torneo? que están Buenísimo. tratando de, de lograr el objetivo que es volver a la primera división. Buenísimo. Bien, bien. bien. Dejamos el boli. Vamos a hablar de las artes marciales mixtas. En sus orígenes, conocido como el baletodo o el baletudo, como le decían los eh, brasileños, porque te cuento, gringo, que un boliviano salió campeón en un torneo, que en un campeonato que se eh, llevó a cabo en Argentina. Estamos hablando del boliviano José Daniel Chicho Medina, se coronó campeón por nocaut y obtuvo el cinturón de la categoría semipesado en el evento profesional de artes marciales mixtas Samurai Fight House. Que se celebró este fin de semana en Mar de Plata, Argentina. ¿Cuál es el, cuál es el boliviano? El que ya lo está en, el, está en el clinch, enseguida lo va a tumbar, está con ese afán, ¿no? De bajar hacia las extremidades inferiores Ahí. y poder derribarlo. Bueno, ya lo está consiguiendo, ¿ah? Ahí lo va a voltear para tratar de. Eh, Ahí. Listo. Esta es la posición más ventajosa porque ya venció a la guardia, está encima de él y tiene todo a su favor, ¿no? Todo a su favor. Porque la cadera está por encima de la cadera del oponente, entonces aquí ya solamente se espera la finalización, a golpes o, o, tra o a través de alguna llave, ¿no? Es, es interesante la CMA. Uy, uy, uy, uy. Ahí ya es está tremendo. comenzando a trabajar. <ríe> trabajar. <vale. ríe> por, por no decir otra cosa, ¿ah? para darle un. Claro, un. Uh. Sí. Un bueno, mati, ahí matiz. vemos que ya es muy difícil defenderse de esta posición, ¿no? No, no se puede. Es, a menos de que el que está debajo del oponente pueda explotar, sacárselo de encima y liberarse. Ahí, ahí, paro, ahí, sí, paro, ahí es, paro, Ahí está el knockout. Y se llevó la victoria. Eh, tiene 31 años. Es, eh, venció al argentino Duro Benítez, que no fue tan duro en esta oportunidad. La victoria es, es, fue dada en la categoría 93 kilogramos. Y es un peleador cruceño que ya tuvo la oportunidad de, por ejemplo, vencer en, otros, en otras latitudes. Eh, eh, compitió también en Brasil, donde obtuvo victorias. Así que eh, tuvo esta gran oportunidad de llevarse y coronarse campeón en la categoría semipesados 93 kilogramos. Qué bien, buenísimo. Chicho, Chicho Medina, ¿cómo era? Chicho Medina. Chicho Medina, un abrazo para él. Daniel sí. Chicho Medina. Ahí está. Esto es... Eh... ¿Cómo se llama la, la sigla? ¿Cuál es? WMA. No, MMA. MMA. Ah, en inglés es Mixed Martial Arts, que Ajá. sería Artes Marciales Mixtas. Ya, correcto. Ahí está. Bueno. Lo... Esta es una promotora gringo para complementar la información de un eh, estadounidense que va por, distintas, eh, por distintos países organizando este tipo de, de competencias con peleadores de, de todo el continente. Y también tiene contacto directo con la UFC, que es el máximo promotor de las artes marciales mixtas, y, se, claro. y dice que ya ha tenido la oportunidad de promover luchadores eh, latinoamericanos a la UFC, ¿no? correcto, que, que es conocidos por todos los amantes de, esta, claro. de, de pues, este deporte. Pues, Brasil en eso tiene una ventaja enorme, ¿no? Sí, sí. Tremendo. Claro, los brasileños fueron los pioneros, ¿no? La familia Gracie fueron los que claro. comenzaron todo este... Eh, ...este movimiento de las artes marciales. El ídolo era el Anderson Silva. Anderson claro, ese sí ya que, retirado. Ese sí que pegaba. Sí, ya retirado. Sí, hasta que un día Yo le cuando... rompieron la, la canilla y se acabó el. Sí, en su mejor momento, ¿ah? ¿eh? En sí. su mejor momento eh, se partió, tuvo esa, esa lesión. Fracción, esa lesión terrible, sí. Sí, terrible. Bueno, ah, hay buenos luchadores. Este, ¿eh? este, este hombre está en un buen momento de su carrera. ¿32 años dijiste? 31 años. 31 años. 31 este años. Tiene todavía un buen rato para, para seguir combatiendo. Vamos a estar siguiéndole la... La, las, la, los pasos, ¿no? Vamos a estar atentos a ver cuáles son sus próximos combates. Ha ganado este, ¿no es cierto? Que no, sí. no ha sido fácil. Sí, ahí está. Bien, buena, buena noticia, Che. Buena sí, noticia. muy buena noticia. Está, noticia. está bueno. Bien, ahora va, ahí está, como le levantan la mano para festejar su campeonato. Bien, gringo, vamos a hablar de lo que usted estaba comentando, de nuestro paso por los Juegos Sudamericanos y la cosecha de medallas. Solamente alcanzamos... Eh, a 8, 2 de plata, 6 de bronce, pero cabe recalcar algo, ¿no? Es cierto que en esta oportunidad gringo llevamos más de 200 atletas. 298, sí. casi 300, ¿no? Sí, casi 300. A diferencia de los juegos eh, sudamericanos que se hicieron en Cochabamba, el contexto era diferente, se hizo un gran trabajo en la parte de infraestructura. Eh, por parte del Estado, se trabajó de manera mancomunada con las federaciones y el Ministerio de Deportes, que en, esa vez, eh, en ese entonces estaba vigente, y claro, se lograron, por ejemplo, 34 medallas en total. ¿Mm? Varias eh, de oro. Varias de oro, ocho si no me falla la memoria, varias, pero claro, hubo un trabajo previo, no es que esto siempre tiene que ver a la hora de alcanzar metas, la planificación y los proyectos que, eh, claro, algunos dirán, pero en Bolivia no hay proyectos, pero al menos en, ese, en esa oportunidad se trabajó con las autoridades, los dirigentes de las distintas federaciones también pusieron de, de su parte para tratar de hacer una buena presentación. El 2018, en, en los Juegos Sudamericanos de Chile, eh, se logró un poco más de medallas con una menor cantidad de participantes. Creo que alcanzamos los 150, enseguida le doy el dato preciso, y se logró una mejor cosecha de medallas. Pero yo creo, y estoy seguro de esto, que mucho tuvo que ver la pandemia, gringo. Mucho tuvo que ver la pandemia. Para que las distintas asociaciones y federaciones sabemos que no cuentan con recursos, sabemos que el trabajo dirigencial es pobre, y de paso la pandemia prácticamente nos liquidó, ¿no? Uh -huh. Yo creo que, no quiero justificar a nadie, pero sí tuvo su impacto, gringo. Sí uh -huh. tuvo su impacto. Vamos a revisar lo que son las medallas. Eh, este es el medallero, gringo. Ahí está lo que usted decía, decimosegundo, de 14 países... Solamente uno no pudo cosechar ninguna presea, quedamos uh, eh, eh, décimos segundos, ahí está ninguna de oro, ninguna eh, medalla de oro, dos preseas de plata, seis de bronce, en total ocho. Por debajo de Aruba, por ejemplo, que tuvo tres de oro, seis de plata, ninguna de bronce y fuimos eh, superados también por Panamá. ¿Sería consuelo de tontos decir, gringo, que estamos por encima de Guyana y Curazao, No, para nada, ¿no? No, para nada, para <risa> nada. Para nada, es ahí decir, está. Son países que tradicionalmente no, no, no han destacado, no han brillado, ¿no es cierto? Sí. Así que, bueno, pero nos ha superado Aruba, por ejemplo, ¿no? Que es también un, sí. un país que tampoco tiene una gran cosa. Pero fíjate, tres medallas de oro ha hecho Aruba, ¿sí? Tres medallas de oro, tres de plata. Bien, eh, Para... los ganadores, sí. a ver, en, en los días de plata fueron en el tenis. En dobles, hicimos dobles varones a través de Boris Enrique Arias, Federico Ceballos también, los dos consiguieron en dobles. No pudimos ante Brasil, en la final se perdió. Y en dobles mixtos, Federico Ceballos junto a Noel, Noelia Ceballos. Los hermanos Ceballos. Los hermanos, los hermanos Ceballos que cayeron ante eh, Paraguay. Eh, las pero, de bronce más, podemos revisar, pero, señor pero, director. Pero un detallito, fíjate, un detallito, ¿no? Eh, ¿De dónde vienen las medallas de plata? ¿Sí? Vienen de competencias donde el esfuerzo es familiar. Claro. Es familiar. Es un buen punto eso. Yo a mi hijito lo mandé a, a practicar desde chiquito, tenía condiciones, y ahora la descose, Hugo Delling, sí. lo que tú quieras. Sí. Los hermanos Ceballos tres cuartos de lo mismo. Es sí. decir, esto no es producto de una, no, no, de, una no, no, no. de una escuela, Para de nada. una estructura, en absoluto. Eso, Para nada. Son esfuerzos familiares que se hacen, ¿no es cierto? De la familia que los banca los changos cuando tienen condiciones y bueno, los changos obviamente responden y les va bien, ¿no es cierto? Éxito sí. es. Entonces estas dos medallas eh, no creo que sea correcto o, o, o se ajuste a la realidad decir eh, son producto de, la, de las Para nada no, nada que ver. No esto es producto reitero del esfuerzo de una familia o de dos bien. familias. ¿No que apostaron por los changos y les fue muy bien. El tenis es un deporte caro, gringo, ¿no? Lo sabemos todos. No sé. Es no un deporte. Sé, para, no poder, sé. para poder practicar en algún lugar eh, que no reúna las condiciones, necesitas comprar cierta membresía. Tiene también. O sea, necesitas no tener no sé. cierta. Es Capacidad, probable. ¿no? Sí, es probable, pero no sé, no sé. Mira, yo he hablado esto, he discutido varias veces, muchas veces se parte de un prejuicio en ese tema, ¿no? Se considera que el tenis es un deporte de los ricos, etcétera. Es, es no sé de los ricos, pero sí se necesita ciertos recursos para poder... Sí, es probable, es probable, uh -huh. pero bueno, en fin. Bien, las medallas de bronce, sí. gringo, que las comenzamos a revisar. En el atletismo tuvimos la oportunidad a través de Héctor Garibay, en el, la prueba de los 10.000 mil metros, medalla de bronce, eh... También en el atletismo con el maratón femenino, con Ellen Díaz Baltasar Medina. Y después tuvimos, claro, en el boxeo, que fueron las primeras medallas que cosechamos en el evento, con Aida, eh, Aida eh, Santalla. A Santalla, perdón. Sí, correcto. En los 51 está Jordi Hinojosa, que también se logró una medalla. En los 51 kilogramos y en los 66 tuvimos a María Eugenia Ortega Figueroa. Bien, hagamos una brevísima reflexión. El tema de los eh, dos eh, atletas, ¿no? ellos entiendo que son parte de esta estructura que se ha conformado, ¿no es cierto?, no sé si es en Oruro o, o, o, o si es en otros lugares del país, donde se ha empezado a formar a los atletas de manera precoz, ¿no es cierto?, de muy jóvenes, etcétera, de ahí han venido Vasco, entiendo, ¿no?, estos sí. otros atletas que se han destacado, ¿sí?, Vidal, Vidal ¿verdad?, entonces, eh, un poco por ahí viene la explicación, ¿no es cierto?, esto del atletismo, ¿sí? ¿sí?, creo yo. En el tema del boxeo, ¿qué me cuentas del boxeo?, o sea, el boxeo ha sido una disciplina que nos ha, nos ha sorprendido a todos. Nos ha dejado con la boca abierta. Sí. <ríe> y además femenino, Shamir. Sí, sí. Femenino. Yo honestamente te digo, no tenía ninguna referencia de que en Bolivia había boxeo femenino. Sí, sí, ninguna. Sí. Ninguna. Y fíjate, regalaron dos de las eh, seis medallas de bronce. ¿no? Y bueno, la última fue del eh, fútbol de salón femenino. Femenino, que logró la medalla, la medalla de de, de bronce. bronce, después de vencer a Chile, vencimos a Chile, eso es un dato no siempre mal, no interesante de nombrarlo. ¿Sí? sí, así que tuvimos eh, la medalla de bronce, esas son las seis que se, eh, se cosechó en estos Juegos Sudamericanos en Asunción 2022. Claro, después de esto se, eh, se tendrá que seguir conversando con los dirigentes para saber qué es lo que sucede, como siempre, no va a faltar el momento donde tengamos algunos... Eh, deportistas que salgan a pedir colaboración, como ha sido durante todo el año gringo, por falta de condiciones, que les puedan dar pasajes para que puedan competir, y mm. todo lo que demuestra de que tenemos muchos problemas a la hora de generar condiciones por parte de nuestros directivos y también las autoridades que a veces es no se tema. ponen la mano al corazón. ¿no? Es un tema. Mira, aquí me mandaron un mensajito, me dicen que eh, en los centros mineros, ¿no?, en los centros mineros habían canchas de tenis, los mineros jugaban tenis. Yo me acuerdo aquí una cancha que había por el ferroviario, eh, por el, no me acuerdo si era el kilómetro 7 o el kilómetro 3, había una cancha también allá, en Purapura también había una, una cancha, unas canchas de tenis, que creo eran de, también de la empresa de ferrocarril. En la avenida del Poeta, dice que originalmente en la Avenida del Poeta, antes de que sea la Avenida del Poeta, habían canchas de tenis, ¿no? en el lugar. En fin. Sí, sí, sí, bueno, en fin. es un tema. Es pero para, para eh, El atletismo yo creo que está ahí. Ojalá que nos dé. Recordemos que estábamos hablando mucho de Ninavia, pero Ninavia que también está, ni bien participó en Uru, en Brasil, perdón, claro, se, se fue. fue claro, ¿no? eso tampoco es, creo, lo aconsejable, ¿no? Sí, sí, sí. Por Necesitan tiempo para prepararse. Recuperar el cuerpo, sí, etcétera, ¿no? Entonces, ¿no? Tampoco es así. Hay que comprender también esa situación. Seguro. Bien, muy Oye, lindo. Lindo. Hemos, hemos hablado de. Muchas hemos, cosas. No hemos hablado de fútbol y hemos sobrevivido. Seguimos aquí, fíjate. No, sí, siempre, ¿no? A, siempre hay que hablar, siempre bueno. hay que hablar. Eh, gringo, vamos a estar también mañana con más información. Lo recordamos, la gente que vaya al voleibol, que aproveche de que se están jugando estos partidos y mañana también estaremos con más novedades. Seguro que sí, va a ser un placer, como siempre, reencontrarte, Shamir, que tengas un lindo día. Igualmente. Te vemos al mediodía con el, eh, con el, con el amateur. Con el amateur, exacto. Después estamos a partir de las 13 con 30 con Juan. Eh, ¿Qué relatan hoy? Hoy día vamos a hacer Always, a las 3 de la tarde, juega Como tiene con que Royal ser. Party. Ah, eso y me después gusta. en la noche estaremos con Bolívar Díaz Strong, que todavía está por verse. <risa> Son unas fieras. Bueno, Xamir, gracias. Te veo. Igualmente, ha sido un placer, Ringo. Muchísimas gracias. Shamir Álvarez pasó por nuestra primera edición. Nos llama nuestra compañera.